¿Sabías que los niños con discapacidades motrices complejas pueden jugar con mayor libertad con el apoyo de la tecnología? Frente a la dificultad de manipular los juegos con sus dedos, pueden usar juguetes adaptados, activando sus diferentes funciones a través de dispositivos llamados switches o pulsadores. El proyecto Juguetear consiste en la creación y mantenimiento de una colección de juguetes adaptados para préstamo, con una filosofía libre y solidaria. Las familias de niños con discapacidades motrices complejas podrán retirar juguetes adaptados, sin ningún costo, en la ONG APRIL de la Ciudad de La Plata. Este emprendimiento parte del Taller de Ayudas Técnicas de APRIL, donde se realizan las adaptaciones, y cuenta con el apoyo de la comunidad educativa del Colegio Lincoln de La Plata, aportando juguetes a pilas y materiales necesarios para su adaptación.